Saluda. Muy bueno. muy buenas a todos, cómo están tanto tiempo ¿no? Realmente mi meta es llegar a los mil suscriptores Un K No termine claro. con Johnny Ormeño, por favor claro, no. Ya me estoy poniendo colorado Baby, ¿Cuáles son tus mayores miedos? Mi mayor miedo, bueno, tengo uno Que Ajá. es eh, ponerle, quedarme solo Oh, la mal, soledad, y... boludo, la soledad Sí, la soledad te, co te come mucho Es muy Nirvana Y otra cosa que me da miedo es las arañas No las soporto, es como que veo una araña es como Y... ¡No! Todas las personas le tienen miedo. Bueno, a mí no, pero cuando me doy vuelta y tengo una araña justo en la cara, ahí sí me da miedo. Pero si la veo de lejos, no. Literalmente no soporto las arañas. O sea, de ver sí, pero de que esté acerca mío es como que... Mejor no No, a mí me pasa mucho con las abejas No Las puedo ver de lejos, de cerca, igual Me da una cosa, me da una fobia No, no las puedo ver a las abejas No, es la primera vez que escucho de alguien que te le tenga fobia a las abejas ¿Nunca te pico una? No, y no quiero averiguarlo Encima me traumé más cuando iba a la secundaria, creo que a primero o segundo de secundaria Había una abeja dentro del salón y le picó a una compañera y empezó a llorar Y digo, no, no, no, no, no, no, no las abejas no, no, no, no son los míos Ojalá, espero que nunca te toque eh. No, no no, no, no, por favor, no se lo recomiendo a nadie, no se lo. No. ¿Cuál es el mejor anime que viste? ¿Y por qué lo consideras épico? La búsqueda de Marlos, lo de Dallas, se lo puede considerar como un anime, ¿no? Um, me un anime como tal, uno que me haya, olvídate. Full Metal Alchemist. Uf, uf, uf. A mí ese anime. Vi el primero y después vi el Brotherhood. Sí, el brother, el Brotherhood, la ay. Ay. Y lloré con los dos finales. ¡Marica! ¡Marica! El primero dejó un vacío en mi corazón. Pero el segundo valió cada maldito minuto. Es más, creo que lo voy a ver otra vez. Ya que está en Netflix, <risa> voy a aprovechar, Tim. Al. Al, al, al, al, al al Es el mejor personaje que hay Alphus Eric. Edward Eric. Me daba gracia el viejo No puedo creer que 2006, 2008 pasó así la banda de tiempo Yo no veo a 2006 como hace tres años atrás No, pasaron 13 años Puta madre Me siento viejardo posta Voy a cumplir 20 La madre No hice nada interesante Bueno, yo me voy a sentir así para el otro año Ah, hijo de Si vas a la secundaria disfrutá cada maldito segundo Porque las ganas que tengo de Volver a la secundaria otra vez Usted está diciendo Uh, la secundaria Qué paja No, pero la secundaria Es la secundaria Pero también depende Cómo se de toma Bueno, sí, depende, de, depende Depende que Depende de muchas cosas Qué persona sos Si sos la popular O la víctima Yo fui ambos No, no igual lo decía En eh, joda No fui Ah, han pensado que en serio No, no, no No fui popular Esta no es una pregunta Pero tengo curiosidad ¿Por qué no lo agregue acá? ¿Qué clase de persona Eras en la secundaria? Creo que era más raro Nunca me sentí tan a lo que es el grupo, por eso es como que siempre fui el que nos dejaban en el costado. uf sí, sí, sí, te entiendo. Pero ahora somos youtubers, eso es de que importa. <risa> Ay, pero qué idiota. Creo que está en el contrato. Para ser youtuber, tenés que ser víctima en la secundaria o de la primaria, que son las cosas que más odias en el mundo. Afrando, no, no, no, no, por el momento no. <risa> la injusticia. Bueno, más que todo, odio a todo el mundo Nea. No puedo soportar el olor a Edgy que larga esa mierda. <risa> más que nada, las cosas y ansias. No me gustan las cosas y ansias que muchas veces existen en el mundo Hay cosas que son malas y las dejo de lado Por eso hay que tratar de hacer el bien Sabes qué odias? Odias la imperfección humana En pocas palabras, a la gente ¿Qué talentos posees? ¿Cuáles son? Ninguno ¿Talento como tal puedo mover las cejas? Inténtenlo, inténtenlo hacer, a ver si les sale ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Ustedes lo consideraron que no es un talento, pero sí es un talento? ¡Háganlo! ¡Pruébenlo! Fin sí. Atención, por favor, atención esto aún no se termina. Ya te di las 10 preguntas, respondiste uh -huh. todas, explayaste la, la respuesta, eso está muy bien, no hiciste como Santi, como mi hermano. Por el momento, les doy, la, les doy las gracias sinceramente por haberme invitado a este canal, este bello y hermoso canal. ¿Te sentís cómodo? Me siento cómodo y me siento en familia, así que de corazón, mil gracias. <risa> Claro, encima te sentí más cómodo porque voy a editar todo yo Esperen por favor la futura colaboración que podría haber dentro de muy poco en mi canal Así que disculpen por el spam Hijo de puta, acabé ¿Vos estás creyendo que se terminó la de las preguntas? No, no, no No. ¿No? Sí. Es hora de que pares y que dejes de hinchar las pelotas ¡BASTA! el anterior video no lo agregué porque se vio hace muy largo el video Pero ahora decidí subir el video cueste lo que cueste, dure lo que dure Me chupa un huevo si lo ven Tengo 5 preguntas más random Son respuestas rápidas Dale, perfecto Vamos bien con el tiempo entonces Tire nomás. Dame un top 5 de tus gustos de helado favorito. Chocolate, dulce de leche Dulce de leche granizado Mantecol y menta granizada Te odio y muere, canalla ¿Cuál es la mejor serie que viste? Howard Major Model. Lo defiendo a muerte Recomendame una música La de Yo... Yo, Yo eh. Yoshi Para, para, ya te la busco Ahí se me está abriendo El orto Slow dancing in, in the dark Give me reasons es tu mejor posición sexual qué es eso <risa> eh, corta <dice. risa> para eh, a ver misionero loco misionero oye oye en espacio cerebrito Boludo, alta habilidad entonces preferís el mundo sin tecnología o con eh, tecnología mundo con tecnología mil veces aunque también la tecnología te puede cagar la vida en otro caso te puede ayudar de alguna manera el mundo con tecnología preguntas ya contestada. Doy por finalizado este video Espero que te haya gustado tanto como a mí ¿A vos te gustó hacer este video? Y sí, señor, me pareció de mi agrado Así que le doy muchísimas gracias De nueva cuenta Y de todo corazón, ya saben, suscríbanse al canal de Frandom Que es un capo mal ¡Qué frontman, eh! ¡Qué frontman! Compartan los videos, o sea, si están suscritos Compártanlo entonces los videos un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Antes de terminar. Un aplauso, sí, sí, un aplauso. Esta es la primera colaboración que hago, creo. También la mía. Amigos poderosos Bueno, espero que les haya gustado ese video. Si les gustó, suscríbanse. Y también activa la campanita. Eso es mucho, muy importante. Así saben cuando subo los videos. Síganme en las redes sociales. Síganle a las redes sociales de Johnny Ormeño, por favor. Aquí mismo se las estaré dejando por si acaso. Así que ya saben, pásense. Si en un caso quieren ver más epilepsia, como en mis videos. Espera de jodad, la, las historias que subí en Instagram son una bomba, nada. Listo, no tengo más nada que decir ¿Vos tenías otra cosa que aportar? No maten a nadie y sean felices Y datense, si tienen sueño, duerman Yo soy Fernando, El es Johnny Ormeño Y les digo, los veo cuando los vea Muralla alta que tiene gorda estoy en la sombra, o soy la sombra Lana que llevo no entra en bolsa Como yo lo compas a cuello Tiene camino, no tiene frío